Conversación Clara con Clara López Obregón. Conversando nos entendemos, conversando analizamos esa amplísima temática de interés para todos los colombianos. Por eso quiero invitarlos a que conversemos, conversando claro con Clara López en otra voz.